Bueno, yo me llamo Cecil Cole y estoy trabajando el tema de urbanización, de software libre, el, pues en el contexto más o menos de ciudades inteligentes y políticas públicas. Entonces, hago como la relación eh, entre el, el, la implementación de las tecnologías en el espacio urbano, en el espacio público y y pues los desafíos y los límites que, que eso pues lleva ¿no? en, en el tema de, de la soberanía sobre territorios, la soberanía sobre la soberanía tecnológica, sobre lo que queremos pues que estemos en nuestro territorio y, y más específicamente en la ciudad. Y relaciono eso con el software libre porque el software libre es como una herramienta para soberanía tecnológica. Entonces, haciendo más o menos trabajos eh, con software libre, con herramientas libres eso sí puede ayudar a pensar cómo queremos el territorio y, y cómo podemos actuar eh, adentro del territorio y ser actores y no solo consumidores o usuarios eh, de las tecnologías que están, que están pues, difundiendo en la ciudad y bueno estamos ahorita trabajando en un proyecto que se llama Ruta Colectiva que es un proyecto itinerente que en, en Suramérica y buscamos a a trabajar con mucha gente, pues que se suma mucha gente para hacer una ruta e ir encontrando colectivos, ir dando talleres, eh, compartir, intercambiar experiencias y, y conocimientos eh, acerca del tema, pues yo trabajo más el tema de, pues, de territorios, pero también nos relacionamos con con pues Liliana está trabajando feminismo, con soberanías en general, alimentaria y los territorios eh, pues la idea es que es, es hacer una relación entre todos esos temas para pues un cambio social o, o, o un proceso de, de mejoración del, o sea de, de ser actores y de entender un poco mejor el mundo que nos está rodeando ¿no? y como compartir todo eso y hacer vínculos y, y pues bienvenidos los que quieren sumarse, sea en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina. O sea. Bienvenidos.